Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros un método de tráfico nuevo. Bueno, no es nuevo, pero sí lo presento por primera vez en mi canal. Para CPA Marketing, cualquier oferta, y os puede dar hasta 50 dólares diarios si lo trabajáis correctamente. Correctamente quiero decir, si sois constantes, si subís el trabajo todos los días, si os esforzáis un poquito, pues podéis conseguir estos resultados. El tráfico va a ser gratuito, tú simplemente vas a tener que subir imágenes al sitio donde yo te voy a decir y verás cómo puedes conseguir resultados rápidamente con este sistema para cualquier tipo de oferta CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo.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 Es la mejor forma de animaros unos a otros y de verdad conseguir los resultados que estáis esperando. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto del tráfico gratuito para ofertas de CPA Marketing y os va a poder permitir hasta 50 diarios. Tráfico gratuito. Mirad, os voy a mostrar las estadísticas de IMGUR o IMGUR o Ingur, como le querráis decir en vuestro sitio. Veréis que tiene muchísimo tráfico, ahora lo vamos a ver, mirar el tráfico. 205 millones, 194 millones, 178 millones, un montón de gente está aquí. La mayor parte es de Estados Unidos, luego viene de Japón, de United Kingdom, Canadá, Alemania y otros. Como veis son todos países tier 1, tier 1, de los que tienen dinerito para gastar. Como segundo dato interesante, veréis que mayormente son hombres. El 80% de la gente que está en Ingur son hombres, son chicos. Y luego están las chicas con un 20%, que es muy poquito. Yo soy parte de ese 20%, soy de la minoría, pero bueno, quiero que veas lo que hay. Y mira la distribución de edades. A partir de los 18, esta franja de edad es súper interesante porque son gente de 25 a 34 años que ya tiene dinero, ya tienen un trabajo, ya tienen dinero, aquí también, bueno, todo lo demás, ya. Y esta parte, bueno, de, a partir de los 18, también es gente que ya tiene posibilidades de comprar por sí mismos, de no pedir permiso a los papás. Fíjate que van a Reddit, a Twitter, a Twitch, gente joven. Este va a ser nuestro tráfico. De aquí vamos a sacar el tráfico. El problema es que Ingur, que es este, no nos deja poner enlaces no vamos a poder poner enlaces, así que ahí vamos a tener un problema. Pero atento porque yo te voy a resolver ese problema rápidamente. No te pierdas de vista este vídeo porque te voy a resolver ese pequeño detalle de cómo puedes poner tus enlaces sin poner enlaces. <ríe> Muy gracioso. Vamos a buscar una oferta de CPA. Tú puedes hacerla en CPA Grip, ¿ves? Aquí está CPA Grip. Puedes hacerla con Max Bounty. Este es Max Bounty. Voy a buscar yo una oferta. ¿Ves cómo lo he puesto aquí? De iPhones. Aquí en CPA Grip también he puesto Estados Unidos, iPhones. Y aquí también voy a poner para Estados Unidos. Any country. No, vamos a ponerle. Y como veis, aquí ya vienen el iPhone 7, iPhone X, iPhone XR, iPhone tal, iPhone tal. 240, 240, 240, 240. Y ojo con esto, dice search. Nosotros, en el caso de Angular, es una red de search, es una red de búsquedas, porque tú buscas ahí. Bueno, entonces está permitido búsquedas en todo, ¿ves? Esta no, Fiverr iOS App, esta no, pero bueno, esta no la vamos a correr. Tú vas a elegir una, la que tú quieras, todas pagan bien. Y yo voy a elegir, por ejemplo, esta, le voy a dar, mirar, qué bonito es, es súper, súper bonita. Es una página muy bonita. Si yo le doy clic, me dice que no tráfico de YouTube. Genial, porque no le voy a mandar tráfico de YouTube. Me deja contextual, display search. El pues, search está bien porque yo estoy ahí en search. El ejemplo de las páginas, bla, bla, bla. Yo le voy a dar a build enlace. Y ya me dice qué tipo de enlace. Yo le voy a dar a search. El rolling, es decir, el sencillo. Voy a copiar el enlace. Y hasta aquí lo voy a dejar. Lo voy a poner en un blog de notas. Simplemente para que lo veas. Pero puedes cambiarla. No tiene que ser iPhone. Puede ser cualquier cosa. La que tú quieras. Ahora te voy a decir por qué. Vamos a trabajar con la de Max Bounty. Porque para el ejemplo esta nos va a venir bien. Y lo que voy a hacer es buscar en Internet. ¿Ves? Internet. Voy a buscar iPhone. Memes. Memes. Memes para el iPhone. Le voy a dar a imágenes. Y me voy a bajar unas cuantas imágenes de de los memes, en inglés, en español no aquí otro, ese es muy bueno este es súper bueno y me lo he descargado ya, este también está bien, y lo que voy a hacer cuando me los haya bajado, voy a hacer una imagen porque esta página, la, fu la fuente de tráfico es visual es de imágenes, bueno, me voy a ir a Canva, Este es Canva voy a crear un diseño nuevo de 600 por 800 veis, aquí ya lo tengo y he elegido esta plantillita. Pero tú puedes elegir la que sea. Yo esta. Y voy a subir mis imágenes de memes. La subo. ¿Ves? Tengo esta. Y tengo esta. Y voy a elegir cualquiera. Voy a quitar todo esto. Tú puedes hacer una plantilla nueva. Como yo lo voy a hacer ahora mismo. Fuera. No quiero nada de esto. Lo único que quiero es este espacio del hueco del QR. Lo demás no me interesa. Y esta parte de aquí. Esto es lo más importante. El llamado a la acción o CTR va a ser ScanMe. No va a ser dale clic, eh, participa, gana un iPhone, nada. Simplemente va a ser ScanMe. Porque como nuestra página no nos deja poner enlaces, en este caso. Nosotros que somos unos marketers súper listos, vamos a poner el enlace de otra forma. ¿Ve qué otra forma? Con un QR. Lo que vamos a hacer es generar. Nuestro QR, tú le pones aquí QR un live free y te van a aparecer varios, vamos a poner este por ejemplo que dice que no, este no, este de Bailin no es gratis tienes que registrarte, vamos a poner otro a ver, por ejemplo esta crear códigos, bien, a ver si, si nos dejan y vamos a poner un enlace vamos a poner nuestro enlace el código va a ser como tenemos que elegir uno, pues vamos a poner casi el que sea por ejemplo style and fashion el qr nada y vamos a poner esto aquí y vamos a personalizar y descargar aquí ya nos pone diferentes cositas veis podéis elegir un modelito y poner aquí scan me o cualquier cosa o no poner nada a vosotros a vuestro gusto voy a probar yo este veis lo voy a bajar descargar el código listo y voy a poner este otro. Simplemente por hacer varios. Descargar. Y voy a poner este otro también. Podéis hacer un montón de cosas con estas páginas. Por ejemplo, el marco lo podéis poner en otro color. Digamos que sea rojo. Ok. Y eh, que sea roboto, por ejemplo. En lugar de roboto, que sea helvética. Podemos poner textos adicionales. Podemos cambiar el patrón. Mirad. Se ven súper bonitos algunos patrones. Y luego aquí el, el recuadro. ¿Veis? En rojos. O en el que queráis. Este por ejemplo está bonito. Pero en rojo no. Vamos a ponerlo en azul. Y en fin. Podéis hacer varias cosas ya con, con los códigos. Voy a, a descargar varios. Ya los tengo en mi ordenador. Me voy a ir nuevamente aquí. Voy a subir los QRs que acabo de bajar. Los voy a poner todos porque vamos a necesitar variaciones. ¿Veis? Por ejemplo, vamos a poner el que está sencillo. Este sin más. Voy a hacer chiquitín. QR. Pero no, no lo vamos a poner en ese espacio. Simplemente era para que viéramos el formato. Fuera. Fuera. Scan me. Aquí. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a poner el meme. El meme. ¿Veis? Por ejemplo, este. <risa> Que es súper bonito Ahí, por ejemplo Esto va a ser más chiquitín Listo Scan me <ríe> Es muy bonito, es divertido Voy a ponerlo a 40 A ver si me deja Scan me Ahí, por ejemplo Y así Ya no ponemos ningún enlace Ya no hay URLs Que le molesten a la plataforma ¿Veis? Este otro, por ejemplo, vamos a quitarlo todo, todo, todo, todo, fuera, todo, todo. Vamos a poner nuestro meme, nuestro meme, así. Vamos a poner este, por ejemplo, más chiquitito. Y aquí, en este, vamos a poner un texto pequeñín, vamos a los textos. Y vamos a ponerle, por ejemplo, este. Y lo mismo. Scan me. Aquí. ¿Veis? Aunque sea así chiquitito, no os preocupéis. Estoy acomodando con teclas para que se vea bien. Voy a ponerlo en blanco porque ahí no se ve nada. Scan me, por ejemplo. ¿Veis? Se ve bonito. Voy a poner otro, este mismo. Voy a quitar este. Y voy a poner otro de los QR que he subido. Por ejemplo, este. Aquí. Este es Canmy. Lo pongo grande. 40. Lo pongo en negro. ¿Veis? Negro. Y puedo poner más cosas. Puedo poner flechitas. Por ejemplo, voy a buscar aquí en elementos. Arrow. Y vamos a poner esta flechita. Así, aunque parezca Amazon, da igual. Vamos a poner un color negro también. Podemos ponerlo en el color que queramos, pero para que no, haga, no haya tantísimos colores, pues así. ¿Veis? Otro. Y ponemos el otro meme que teníamos de aquí. El caso es que tengamos variaciones y podamos subir un montón. ¿Ves? Así. así. ¿Ves? Son diferentes. Aunque parezcan iguales, son diferentes. Y la idea es que sean diferentes. El fondo, la imagen de fondo la podéis modificar. El color, vamos. Vamos a poner, por ejemplo, este. ¿Veis? Resalta más todavía. Y ya, con esas. Y yo las voy a compartir. Las voy a descargar todas. Descargamos. Todas como PNG. Descargamos. Y me voy a Ingur. Aquí. Y yo simplemente voy a subir una imagen. Tenéis que daros de alta para que os deje subir imágenes. No pasa nada, os sea, dais de alta. Y lo que voy a ver, yo estoy aquí. Voy a subir mi imagen. New post. Voy a poner la imagen. Ahí, ¿veis? Y cosas importantes. Hay que poner las etiquetas. En etiquetas vamos a poner, por ejemplo, iPhone. ve si nos va poniendo iPhone. Más, más de iPhone. A ver si hay más de iPhone iPhone X, por ejemplo, voy a poner Memes Memes Meme Meme, ves, hay un montón Luego vamos a poner Meme iPhone, a ver si viera iPhone memes Ahí está, y podemos adicionar Más imágenes ¿Ves? Más imágenes, ponemos otra Ves, y lo mismo Ya tenemos ahí dos Podemos adicionar más y además podemos poner descripciones. Y simplemente en la descripción le vamos a poner ScanMe, sin más. Y aquí también, descripción, ScanMe, sin más. Y ya está, listo. A nuestro post le vamos a poner iPhone Meme y punto ScanMe. Y ya estamos a mi comunidad, listo. ¿Estás seguro que lo valora? Listo. Post Publicity. Que lo ponga públicamente. Y la gente, ¿veis? Va a empezar a ir a nuestro mim Además, podemos compartirlo en cualquier otra de nuestras redes sociales. Por eso, ¿Veis? Nosotros copiamos el enlace y ya podéis ponerlo donde vosotros queráis. Voy a ir a mi home. Y de esta manera, nosotros vamos a conseguir el tráfico hacia nuestras ofertas SPA. Atento. Si queremos realmente tener suficiente tráfico tenemos que subir mínimo mínimo entre 30 y 50 imágenes diarias has visto que no es nada costoso simplemente puedes hacer variaciones de la misma diario diario durante al menos un mes y ya verás tú cómo vas a conseguir a partir de ese tiempo tener los ingresos que hemos dicho en nuestro canal bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado esta forma de tener tráfico gratuito para nuestras ofertas de CPA en un sitio donde no nos permiten poner una URL, pero yo ya te he dado el secreto para que tú puedas poner las urls sin ningún problema y saltarte el robot de verificación de Imgur. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!